ese presupuesto no vale para nada si no se ejecuta. Y este año, el año 21, se han dejado de ejecutar cuatro millones de euros que, como todos y todas sabéis, acudirán directamente a remanente y, por lo tanto, a amortizar deuda. Y otro dato que me parece muy sensible porque me parece una falta de respeto para las entidades que están trabajando desde largo recorrido en cooperación. Se ha sacado una estadística y se hablaba de que el presupuesto actual del Ayuntamiento de Zaragoza estaba en un 0,42% que se destina a cooperación. Bueno, pues nosotros tenemos aquí nuestra carátula de cuando fuimos gobierno y evidentemente son datos que tenemos contrastados. Y es que estos datos es importante decirlos, porque no se puede engañar a la ciudadanía y ella misma y su equipo de gobierno habla de datos contrastados. Me parece muy importante sacar esta relación, porque hoy las entidades representadas por la Federación Aragonesa de Solidaridad han tenido que oír que, efectivamente, este ayuntamiento parece que no ha recortado y sí, ha recortado y estamos bajando a niveles que nos llevan a los años 90.